Bienvenidos al episodio 3 Comenzar a jugar y bajar cartas Estamos en la serie de monkey Nosotros en la mano tenemos 4 Geon, 4 puertas y 4 tesoros Bueno, en algún momento vamos a tener todo lo que están viendo en la mesa Lo que yo voy a explicar es la mochila y el cinturón No están en las reglas oficiales pero hay gente que las usa Habitualmente lo tradicional sería la parte del personaje que después voy a explicar Eh... Voy a explicar la mochila. La mochila son objetos que no podemos usar o sí podemos usar, pero no están activos. Es como un, un cofre o una bolsa donde guardamos las cosas y no están disponibles. O sea, el bonus, el, el modificador, que más adelante vamos a explicar para qué sirve todo eso, no va a funcionar. Va a estar visible. ¿Para qué? Para comerciar, para que la gente lo vea, para que lo robe el ladrón y porque queremos mostrar nuestras posesiones. No se puede poner oculto, o sea, no se puede tapar. Si se, si se baja, se baja así, visible. Todo lo que está en la mesa tiene que estar visible. Bueno, y dentro de la mochila puede haber un solo objeto grande, como la motosierra. Eh, ¿Cómo se ponen? Se ponen así acostadas las cartas de manera horizontal. Significa que no están activas, que no están funcionando. Entonces, vamos a ir bajando cartas hasta seis cartas. Más de seis cartas no, sería una locura. 6 cartas. Aunque dice algunos, dicen que pueden poner todos los que quieran y no, sería una locura. 6 cartas. Establecen mochila de 3 cartas, mochila de 6 cartas, eso lo tienen que establecer al principio del juego. Igual que el cinturón. Cinturón de tres cartas, cinturón de 4 cartas, lo tienen que establecer al principio del juego. Si juegan con mochila y con cinturón. Bien, la mochila es eso. ¿Para qué sirve? Agarrás dos cartas, las comerciás, etcétera. Después más adelante lo vamos a explicar cómo funciona. El cinturón, el cinturón, eso es la parte del cuadrado azul de abajo, son pociones o cosas instantáneas que estando, a pesar que están en vertical, no están activas. Están ahí abajo, no están funcionando, es como si tuviéramos un cinturón con unas botellas mágicas y sabemos que la botella mágica esta puede convertir al monstruo en un monstruito chiquitito o puede convertir al monstruo en un monstruo enorme, ¿bien? O puede hacernos desaparecer del lugar, etcétera. Bueno, esas pociones las tenemos a mano para, si jugamos con otro, decir, bueno, mira, tengo tal poción, o tengo tal cosa, o mira, te voy a complicar la vida, te voy a arrojar esto. Para eso es. Pero mientras que no lo movamos para adelante, esas pociones están en nuestro cinturón. Tres, cuatro, una, dos, eso hay que establecerlo al principio del juego. Bueno, esas son las pociones, esos son, es, mejor dicho, eso es el cinturón y eso es la mochila. Después está la ficha de personaje, que ahora voy a explicar cómo es la ficha de personaje. Lo que explico es qué cartas podrían haber y cómo más o menos habría que ponerlas siguiendo eh, más o menos ese patrón o esas reglas de, de cómo ir poniéndolas. Ahora voy a explicar eso. Bueno, para empezar, para armar la ficha de personaje... Podemos jugar sin la mochila y sin el cinturón, solo con la ficha de personaje y las 5 cartas en la mano. Cuando no tenemos raza, automáticamente somos humanos. Pero si tenemos una carta de raza, que es la primera que aparece, la podemos bajar de esa forma, todas en vertical, y estaríamos habilitando en la ficha raza enano. La raza enano puede llevar tantos objetos grandes como quieras. Puede tener 6 cartas en la mano. Habitualmente vas a poder llevar 5 pero con la carta de enano, seis cartas. Cuando dice objetos grandes, hay determinadas cartas, por ejemplo, como la tuba, la tuba del mago, que va a decir en la parte de la izquierda, en la abajo, grande una mano, grande dos manos. Bueno, el enano puede llevar todos los objetos grandes que vos quieras. Acordate que habíamos dicho que en la mochila solo podés guardar un objeto grande. Si no tenemos mochila, jugamos solo con la ficha. Bueno, el enano, la raza, tiene ventajas y desventajas. La ventaja es, por ejemplo, podés llevar 6 cartas y podés llevar objetos grandes. Pero en ocasiones podés tener desventajas con monstruos. Por ejemplo, hay una carta de monstruo que son 3.872 orcos. 6 más contra enanos. Debido a viejas disputas raciales. La carta, esto más adelante lo vamos a ver. La carta tiene un poder de 10. Pero al enfrentarse a un enano. Va a tener un poder de 16. Se le van a sumar 6 puntos. Bueno, este enano. No es un enano común y corriente. Es un enano mago. Las clases de mago, ladrón y, y las otras clases. Yo las voy a ir explicando en otro video. Este personaje, se ve que empezó con el enano. Bien. Bien. Y tiene una armadura, Venga dice, no puede ser usada por magos esta armadura. Entonces, al tener la clase mago, yo tengo que descartarme de esta armadura y poner otra armadura. No la puedo subir a la mano. Todo lo que se baja queda abajo, tendría que o meterlo en la mochila, o venderlo, o regalarlo, o rifarlo, o no sé, hacer algo, pero no lo podés usar. E esa arma está deshabilitada. Esos bonus de arriba, esos tres más, no se van a sumar. Bien, después... Eh, hay otra, otro objeto más que tiene este personaje, que es el calzado. En el caso del de calzado, cada el calzado nos va a permitir correr más rápido, distintas cosas. En este caso tiene las sandalias de protección. Son unas sandalias mágicas que cuando vos abrís la puerta de un y sale una maldición, automáticamente te va a proteger de cualquier maldición que a, vos recibas abriendo puerta. Ahora, si algún malvado aliado o malvado jugador te arroja alguna maldición o un encantamiento o algo, te va a afectar. En este caso, yo abro la puerta de un Geon, veo que está la maldición de, del pollo en la, cabella, en la cabeza, no me afectaría porque tengo las sandalias. Bien. Y bueno, ahí entraría en una fase de, bueno, más adelante les voy a explicar. Bueno, después tenemos... Eh, otra carta más, que es un cubrecabeza, que nos va a proteger la cabeza, que justamente esta vez, al ser magos, podemos usarlo. Bien, magos o magas, podemos usarlo. El sexo va a representar lo que somos. Si en algún momento eh, nos convertimos en chica, era porque antes éramos chicos. Hay cambio de sexo también, es una locura tremenda. Bueno, esto de la carta de mago. Bien, porque soy mago, puedo usar este sombrero, si no fuera mago, no lo puedo usar. Después, justamente porque soy mago, también puedo usar el báculo de napalm, que me va a dar 5 puntos de bonus. Después voy a explicarle qué es el bonus. Esto está en la mano 1 y después tengo la mano 2. En la mano 1 tengo eso, que es esa arma de mago. Y en la mano 2 voy a tener el martillo destroza rodillas de los enanos. Ahí entra, tengo uno por clase, que es por el mago, y voy a tener otro por raza, al ser enano bien, a ver al ser enano, ven, al ser enano solo puede ser usada por enano al ser enano yo puedo usar esa carta me va a dar más 4 abajo dice una mano significa que va en una mano, hay objetos que son para dos manos bien, o objetos en este caso que es para una mano, entonces yo tendría el báculo mágico y tendría el martillo este, uno por la raza de enano y otro porque soy mago si en algún momento pierdo la raza o pierdo la clase, no puedo usar esas armas. Después hay objetos extra. Extra podés tener un montón. En este caso yo elegí dos. Uno es rodilleras con pinchos, que va a sumar uno más. Después les voy a explicar para qué es eso. Bien. Y después voy a tener otro título realmente impresionante. Porque es un título realmente impresionante que te va a dar tres puntos más. Todos estos puntos se van a sumar y bueno, en otro video les voy a explicar qué hacen. Bien, eso son las cosas que tenemos extra y podemos tener más, no son dos nada más. Podemos tener todas las que ponga, tengamos, las podemos ir bajando. Acuérdense que tiene que estar de manera vertical como están viendo, de en esa forma. Además de eso, vamos a tener una carta o extras adicionales, especiales, como el escudero fiel. El escudero fiel nos va a permitir llevar... Un objeto adicional, incluso que la regla no lo permita. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener un objeto más afilada para una mano que solo pueden usar los clérigos. ¿Bien? Como ahí están viendo. Yo no soy clérigo y no tengo una mano libre, porque acuérdense que yo tengo una mano con una masa y una mano con una cosa de napal para el mago y el martillo para el enano. Bueno. Mientras que esta carta esté viva, el escudero fiel esté vivo, yo voy a poder usar, o hacer trampa se podría decir, voy a tener la masa afilada del clérigo. Bien, voy a poder usarlo, mientras que ese personaje lo tenga, lo voy a poder usar. Puede pasar que en algún jugador consiga una carta especial que existe en algún momento y saque esa carta y nos maten sangrientamente al escudero fiel, bien, y al morir el escudero fiel automáticamente la más afilada no la podríamos usar a menos que dejemos de ser mago y nos volvamos del clero que nos volvamos un religioso y abandonemos estas prácticas oscuras de magia eh, y nos convertamos en un monje que le gusta asesinar con cuchillitos ven ahí pasa ves mata al escudero cuando matan al escudero automáticamente la arma está afilada más afilada no la puedes usar bueno a grosso modo vos vas a teniendo cartas y vas a ir bajando en el próximo video lo que yo les voy a explicar es qué características tienen las cartas para saber qué es cada cosa o sea las cartas de raza tienen determinado dibujito las cartas de de, de, de monstruo tienen determinado color las cartas de bueno cada carta tiene algún detallecito o algo para que se orienten bueno, esto es el tercer video, les deseo lo mejor, espero que les guste, dejen sus comentarios, cualquier sugerencia, lo que sea, y vamos a pasar al cuarto video, donde voy a hacer un video muy muy corto, donde voy a hacer un recorrido más o menos con las cartas para mostrarles de qué se tratan, y después vamos a pasar al quinto video, y en el quinto video lo que vamos a hacer es ya empezar a abrir la mazmorra, la carta de un Geon, y ver cómo se va desatando. Espero que les guste. Y hasta la próxima.